Okay. ¿Quién se dedica a otra cosa que no es a la docencia? Gerardo, yo hago las dos cosas. Ajá. Estoy ahora más en la administrativa. Ok. ¿Quién más? ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién de los, de los que estamos presentes? ¿Quién se dedica a la educación y quién se dedica a otro? Yo soy eh, educador directivo docente. Ok, William. Ok, perfecto. Muy bien. Lo digo porque, eh, bueno, pues está esta pregunta: ¿Cómo estás hoy? Si independientemente de todos estos inconvenientes que hemos tenido, Rápidamente que me quieran decir cómo se encuentra el día de hoy. Bastante bien, bendecida con todos ustedes y contenta de estar en línea. Ok, cuando dices bastante bien, ¿a qué te refieres? Eh, estoy muy contenta, Gerardo, de compartir con todos ustedes la experiencia. Ok, gracias. ¿Quién más? Bueno, comparto yo. Yo la verdad que estoy muy feliz de esto, de estar okay. acá con ustedes, de haber podido, al fin de cuentas, hacer que todo funcione. Y realmente lo, lo, lo que veo yo como participación de todos nosotros, tanto en el grupo como en este caso, por ejemplo, en, esta, en este Mejor webinar o videoconferencia, me, eh, me ayuda a seguir personalmente a seguir poniendo esfuerzo y tiempo en esta causa, digamos, que es lo que yo creo que es necesario, que todos podemos mejorar los ámbitos de trabajo, y sobre todo en los educativos, que uno está en contacto con chicos, que es como más delicado, ¿no? Sí. Claro. Sí. O, bueno, eso, compartir mi felicidad y mi gusto por estar acá. Muy, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo, yo, yo, yo, adelante. Nos salva primera vez que estoy en una videoconferencia, a pesar de que okay. las, he, las he visto, pero no había participado. Eh, eh, aparte, también estoy muy contenta porque hoy me hicieron entrevistas, y creo que voy a comenzar a trabajar con jóvenes, con niños, porque estoy trabajando okay. a nivel de adultos en educación y es domingo. En el punto de mejoramiento profesional. Ok. Trabajar con Piyu, lo he hecho durante 29 años y me hace falta. Ok, muchas gracias. ¿Quién más está pendiente de decirnos cómo están el día de hoy? Yo, Rebeca. Ajá, Rebeca. Yo soy Luca, yo soy docente, pero estoy en área administrativa de apoyo en supervisión a okay. nivel preescolar. Y estoy muy agradecida de este espacio, la verdad, por este. Tener esa oportunidad de compartir y retroalimentar todo lo que ustedes amablemente nos comparten. Es una riqueza en conocimiento y que bueno para apoyar a los docentes de acá de, de Toluca en esta parte, ¿no? Que tenemos y poder abonar algo positivo. Ok. ¿Alguien más me hace falta? Creo que ya no, ¿verdad? Bien. Pues déjenme contarles un poquito de mí, ¿vale? Eh, lo que están viendo fue el sismo de hace dos años, aquí en la Ciudad de México. El tema de primeros auxilios es un tema que no es de ahorita, sobre todo psicológicos, algunos le han llamado emocionales. Y es un tema que yo he tenido investigando desde hace como unos ocho nueve años. Sin embargo, como pues no, no había pasado una situación de emergencia o de desastre, que nos gustan estos temas no, no teníamos mucho eco cuando llega el sismo del 85 que fue algo curioso fue el mismo día el sismo del 85, el sismo de hace dos años que se repitió el mismo día del 85, el 19 de septiembre eh, me, me recibo una llamada telefónica por parte de unos amigos de protección civil y bueno, me dicen que vaya yo a apoyar no me dicen a dónde, simplemente voy y, y me empiezan a llevar. Ya en el trayecto imaginé a dónde íbamos, y entonces las fotos que tienen de su lado derecho, en la parte superior y en la parte inferior, eh, son del colegio Repsamen. Este colegio tiene muy eh, medios de comunicación. porque Porque se trataba de, de rescatar ¿no? a, una, a una niña el que eh, los personajes que tenemos abajo es el antiguo secretario de Educación Pública, eh, Muño, que en ese momento pues era el jefe directo de todos. Al lado está una amiga, está un comandante, la Marina. Y bueno, toda esa madrugada, yo llegué en la tarde, toda esa madrugada estuvimos brindando apoyo eh, en ámbito de intervención en crisis. Eh, eh, yo tenía mi cargo chicos de, de universidad, estaba colaborando con, con esta amiga que, ahí que ya está viendo, yo la la psicóloga, eh, pregunto, nada más así con la cabeza, ¿me están escuchando adecuadamente? Sí. Es que de repente yo, le escucho como si alguien... ¿Sabes estuviera qué te voy a pedir, la... Gerardo? Po posiblemente, si, si podés bajar el volumen de los parlantes de tu PC... Pero, pero será no, que sí. alguien tiene Muyan también en su, en su habitación también podríamos silenciar los los sí, micrófonos y que solo silenciar los micrófonos sí no ahí se lo silenciaste No, silenciaste tu micrófono. Lo único que no ve silenciar es Gerardo. Ahí está, a ver, ahí. A ver, ¿ya me están escuchando? Ahí, ahí está. Ahí. Ah, ok. Entonces, eh, les decía, esa, esa tarde, esa madrugada, pues nuestro área de intervención psicológica eran cuatro vigas de madera atadas a un plástico que servía como techo. Y, y ahí atendíamos a las personas, a los familiares, a los que tuvimos como familiares. Llegaban personas ahí a, a llorar, a platicar su estado emocional. Y bueno, ese era momento de, de empezar a intervenir. Eh, la fotografía que tienen del lado izquierdo es el edificio, está ubicado en la calle de Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Igual fue otro edificio que, que estuvo mucho en medios de comunicación. Aquí la experiencia fue muy padre, fue muy distinta y de bastante responsabilidad. Eh, porque simplemente me llaman, llego y yo traía en idea que estaba eh, dispuesto a apoyar a los familiares, algunos que estaban dentro de la zona cero y otros que estaban aledaños. Y resulta que no me toca uh, dar primeros auxilios psicológicos a los rescatistas, lo cual es algo un poco diferente, porque en ti está la responsabilidad de si la persona vuelve a subir o no, de que en algún momento eh, tenga una crisis y, y eso complique a las personas que se encuentran arriba o se encuentran junto con él. A partir del sismo todo esto que se habla como primeros auxilios psicológicos empezó a hacer mucho eco en la sociedad. Por primera vez yo, yo escuché y vi a través de medios de comunicación en comerciales que se hablaban de ciertos síntomas los cuales eh, no hacíamos tanto caso. Por ejemplo, eh, la persona que tenía irritabilidad, que no podía dormir, que cualquier eh, sonido parecido al de la alarma sísmica entraba en shock. Aquel que lloraba, aquel que tenía sentimientos de culpabilidad porque, como, ¿por qué él sigo vivo y, y la otra persona no? Eh, y, se desencadenó un, un complejo de síndrome de Atlas o complejo del superhéroe. Eh, personas que querían estar ahí altruista, altruista, no comían, no dormían y por ende se enganchaban emocionalmente. Aquí, eh, una de las eh, compañeras psicólogas, sobre todo en el edificio de Álvaro Obregón, eh, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, Tere, a lo mejor si sí, sí te acuerdas. Eh, hubo un sismo el día sábado y me acuerdo que ya íbamos de salida entraba eh, el nuevo equipo de, de auxilios psicológicos y uno de los rescatistas que yo había atendido eh, incluso iba a desayunar en ese momento entra corriendo con una cara de angustia porque el, el gobierno había desactivado por lo que eran las redes sociales y la alarma entra gritando con una cara de desesperación bájenlos bájenlos porque va a temblar de nuevo en ese momento había una grúa impresionante quitando pues un, un bloque de, de concreto muy pesado y efectivamente comienza el sismo otra vez en ese momento una de mis compañeras eh, profesional y que ya había estado dando intervención se nos desmaya qué aprendimos no importa los años de experiencia que tengas brindando primeros auxilios, que tengas acompañando a una persona, eh, en cualquier momento puedes entrar en shock, en crisis, y tener lo, la misma sintomatología. A esto se le ha llamado trastorno por estrés agudo. Todos los ejemplos que yo había mencionado. Lo cual se va desencadenando, si no es bien atendido, en un trastorno por estrés traumático. De ahí entonces, eh, todo este tema de primeros auxilios empezó a hacer eco en las escuelas, en algunas empresas. Y aunque ha sido dos años, pareciera que eh, ya Protección Civil está haciendo recomendaciones. Cuando uno toma sus cursos de primeros auxilios para hacer RCP, combate contra incendio, ya empieza a recomendar que dentro de las empresas en las escuelas, eh, se tenga este tipo de, de capacitación también. Primeros auxilios psicológicos. En mi caso, yo he agregado intervención en crisis. Y obviamente, a veces los teóricos o eh, los países, pareciera que en algún momento entre que se ponen de acuerdo y no, yo no, encontro, yo no he encontrado un protocolo de intervención universal. Cada quien acorda sus necesidades emplea el protocolo que más les ha funcionado. Y es ahí donde decimos, si te funciona, hazlo. ¿Quiénes hacen este eh, primer encuentro, primera intervención? Los médicos, trabajadores sociales, policías, maestros, voluntariados, la persona que vende en el mercado, el mesero que, que te está atendiendo en un restaurante... Es decir, Gerardo, ¿cualquiera podría hacer esta intervención? Sí cualquiera en un primer momento, teniendo unas bases y una capacitación adecuada. ¿En dónde se hace este tipo de intervenciones? En cualquier lugar. De verdad, en cualquier lugar. Eh, me tocó eh, hace un mes, estando trabajando con unos maestros, eh, dos, dos maestras se van al baño, y de repente llega el mesero, la mesera y me dice, este, ¿quién es el profesor Gerardo? Yo levanto la mano y me dicen, oiga, es que le habla la maestra Nancy porque urge que vaya al baño. Me levanto, acudo y cuando veo está una escena, una escena de una chica que se quiere suicidar. Eh, en, ese, en ese momento, pues, intervengo haciendo un poquito de, de las herramientas de coaching, eh, haciendo este tipo de preguntas, de, de empatizarme con ella eh, y rápido, cuando haces una primera intervención tienes que ubicar tiempo, modo, lugar, quiénes te están rodeando, si alguien puede pedir apoyo, si alguien no se puede pedir apoyo, eh, la persona con quien viene, viene sola, eh, entablar de inmediato una media afiliación, si se requiere dar aviso a las autoridades. Y bueno, traía una crisis, una carga emocional bastante fuerte. Afortunadamente, fueron una hora y media de intervención y, sal y salió adelante. Yo le pregunto a esta chica con quién venía. Me dice, vengo con mi mamá. ¿Qué edad tiene tu mamá? Ah, tiene 70 años. Vengo con mi hija, que tiene 4 años. Y ya viene en camino mi papá, que tiene 80 años. Obvio requieres estar al pendiente, porque las personas que la están auxiliando en un primer momento, pues también, por ser mayores de edad, posiblemente también entraban en un estado de crisis, y más si retornaban a su casa eh, en, en el auto. Afortunadamente todo salió bien. Todavía la sigo monitoreando y, y, y ya está restableciendo su vida normal. ¿Qué objetivos tiene entonces el tener este tipo de, de, de capacitaciones, este tipo de intervención. Eh, primero es proporcionar apoyo. Aquí, cuando se hace la intervención, la persona te tiene que ver como alguien de confianza, alguien abierto, alguien dispuesto a escuchar, a saber que le vas a brindar un apoyo. Eh, por ello, es que es indispensable nuestro lenguaje corporal. Recuerden que el 98% de lo que decimos no son con palabras. Entonces, si yo me acerco con nervios, con inquietudes, con temor, si yo frunzo el ceño, todo eso la persona lo está recibiendo. Una de las primeras preguntas es, ¿me permites apoyarte? Si la persona dice que sí, te vas acercando. Podemos entablar una conversación y... Poco a poco la persona te va dando entrada. Eh, eh, comentarios como, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Eh, seguramente en un momento aparecerá la persona que te quiere. Mira, vamos a dar parte a las autoridades y mañana posiblemente te estén comunicando. Ese tipo de, de comentarios no se pueden hacer. Es recomendable porque no sabemos... Si efectivamente la persona eh, que esté eh, buscando la vaya a encontrar no sabemos si las personas a las cuales nos hacen referencia ya están privadas de la vida, no sabemos si va a volver a ocurrir un estado de emergencia y aquí es muy importante identificar en tu localidad cuál es una emergencia, eh, por ejemplo, Ciudad de México, cuando tenemos una situación de frío extremo, se puede pedir a la autoridad educativa que haya suspensión de clases. Sin embargo, ahora que estuve otra vez en un estado que se llama Campeche, aquí en México, allá me daba cuenta que con 20, 22 grados de temperatura, la autoridad educativa puede suspender clases. Y digo, bueno, pues con 22 grados de temperatura, pues aquí en México estamos en la gloria. Obviamente son situaciones distintas. En, en tu localidad, en tu región donde vives, dices, a lo mejor aquí no tenemos sismo, pero estás rodeado del mar. Entonces tenemos situaciones de emergencia. Eh, tal vez un huracán, y es una emergencia controlada, porque se te avisa que, que el huracán puede venir en 24 horas, en 12 horas, en una semana, lo cual te permite estar preparado. Aquí la cuestión es cuando la situación de emergencia te llega de súbito, cuando no hay forma de, de, de decir, oh, tengo tiempo de reaccionar. Por ello, es que un objetivo cuando damos eh, primeros asuntos psicológicos es también reducir la mortalidad. La persona cuando es atendida y está en un estado de shock o un estado de crisis puede llegar a ser agresiva te puede sostener de la mano, te puede lastimar, puede autolesionarse también la propia persona. Y esto hace que tenemos un riesgo de privación de, de, de la vida, tanto para la persona que estamos interviniendo, como para, la eh, como para nosotros mismos que estamos tratando de apoyar. De ahí que somos un nexo causal eh, de unión. Una vez que intervenimos, una vez que obtenemos información, es muy importante decir a la persona eh, y encausarla a recibir un apoyo más profesional. A decir, eh, mira, en un momento viene eh, un terapeuta, viene alguien más capacitado, ¿no sabes qué? Mira, te voy a dar unos teléfonos para que tú llames y te voy a pedir que en cuanto llames me, me asegures que lo has hecho. Porque ante, a, ante todo es preservar la vida. Pregunto, ¿hasta aquí me están escuchando? Porque yo ya no los veo. Sí, bueno, sí, sí, perfectamente. perfectamente. Gerardo. Ah, ok. Como de repente los dejé de ver en video, entonces yo ya no los veo. Ok. Aquí, aquí viene parte de la experiencia personal. Y es aquí donde si ustedes checan manuales de primeros auxilios, tal vez podrán encontrar un punto común y, y como les digo, no quiere decir que estén mal si hay diferencias, al contrario, todo enriquece. No obstante, en mi experiencia de algunos años y en algunas emergencias, me quise poner esta imagen porque cuando veíamos esta diapositiva de quiénes pueden intervenir, efectivamente les dije, casi cualquier persona, ¿a qué me refiero con ese caso? Cuando tú tomas una eh, capacitación de primeros auxilios y aprendes a dar reanimación cardiopulmonar, te dicen que hay tiempos. Y por ley estás obligado a auxiliar a la persona porque te conviertes en primer respondiente. Sin embargo, el buen capacitador también te dice, aún teniendo los conocimientos, si crees que no vas a poder auxiliar de forma adecuada, mejor no intervengas de forma directa y ayuda a que el personal capacitado llegue de forma adecuada y optimizando tiempos. Primeros auxilios psicológicos tiene que ver también con esto. Algo que yo he identificado es que nos tenemos en riesgo de poder proyectarnos en la persona. Si en algún momento, en algún restaurante, en el cine, en la calle, se te aparece, por ejemplo, a una chica. Y, y te empieza, eh, porque la ves llorando, acude a ti y te dice apoyo. Me, me, me acaban de violar, fíjate que me acaban de ultrajar. Y tú eres una mujer que tuviste esa experiencia. Puede que haya un enganche emocional y entonces el apoyo que estés brindando no sea de forma adecuada. O, ah, fíjate que eh, tengo una situación, eh, me estoy separando, mis hijos no me hacen caso, mis hijos están en un vicio, no sé cómo a, a actuar porque mi jefe tal vez me está haciendo un acoso sexual. Y si tú estás pasando por una situación eh, también fuerte, de igual forma por la que te están contando, o muy parecida, corres el riesgo de engancharte y entonces no vas a brindar de forma adecuada esta intervención terapéutica, mucho menos la información que vas a poder obtener de la persona no va a ser la mejor. Aquí hay que saber distinguir entre un síntoma, un trastorno, un síndrome y una enfermedad porque son preguntas clave. Oye, ¿alguna información relevante? ¿Padeces de alguna enfermedad, algún trastorno, del cual sea necesario que me enteres en este momento? Por el estado en que se encuentra la persona, posiblemente te diga que sí. Sin embargo, pudiera que te diga que no. Por ello, es indispensable saber observar de forma adecuada Toda la sintomatología que puede presentar la persona. Como les voy diciendo, imagínense una escena fuerte y esa escena fuerte te están comentando algo que a ti te pasó en tu vida y es natural, vas a traer a tu memoria las emociones de aquel momento de cómo saliste adelante. Y corres en riesgo que hables de lo que tú hiciste y pierdas la objetividad. Por ello es que conocerme es de vital importancia para evitar proyectarme y lograr una empatía. recuerden que un principio de la empatía sí es ponerme en los zapatos del otro? Sin embargo, no hay que olvidar que los zapatos no son los míos. Porque entonces desencadeno o activo el síndrome del Atlas. Donde pienso que soy el único responsable. Y si además yo he traído ya, activado este síndrome de Atlas, normalmente en donde he identificado este tipo de sintomatología. Lo que son mandos medios o mandos altos, directivos los coaches, los psicólogos, los maestros, los gerentes, cuando no tenemos una adecuada capacitación en, en mis responsabilidades y en mis obligaciones, eh, desencadena este síndrome. No sé delegar de forma adecuada, eh, no sé escuchar de forma adecuada, ni mi escucha activa es nula, y por lo tanto, cargo con esta responsabilidad de ayudar. Por ello, Retomo el ejemplo. Tengo esta persona que estoy apoyando y si me empiezo a proyectar en ella, puede que si ya tenga activado este síndrome de Atlas, ya no la voy a soltar. Es lo que veíamos sobre todo en los chicos que llegaban universitarios o personas, aunque profesionales en su área, como terapeutas, como coaches, psicólogos, eh, si no tenían... Esta adecuada preparación y este autoconocimiento se enganchaban de, forma, de una manera impresionante. Creaban una codependencia. Y cuando uno les decía, mira, vete a dormir, vete a descansar, no so, ellos sentían que estaban obligados a responder a la persona. ¿Cómo se iba a quedar la familia sola? ¿Cómo iba a estar el rescatista? ¿Iba a bajar y no te iba a ver? Todavía hace, ahora en septiembre, incluso por parte de la Universidad Autónoma a algunas personas que estuvieron sobre todo en el Álvaro Obregón chicos universitarios y terapeutas se les mandó llamar para evaluarlos cómo después de dos años eh, si presentaban alguna sintomatología por algún tipo de trastorno por estar interviniendo a las personas en primeros auxilios y en crisis de ahí entonces otras características que yo he visto, por la cual nos podemos enganchar y tal vez el apoyo hacia las personas como primeros auxilios psicológicos y más como una intervención en crisis, es lo que se llama desgaste emocional por empatía o fatiga por compasión. Tiene, eh, tiene algunas características de la personalidad. Eh, por ejemplo, menciono solamente algunas. Este síndrome de Atlas que yo eh, ya, ya he dicho, versus el no saber qué hacer. Es algo curioso y ambivalente, porque por un lado quiero apoyar a todo mundo, sin embargo no encuentro la forma adecuada de hacer. Y entonces yo mismo me puedo provocar una crisis, y eso no hace que, que, que el apoyo terapéutico o de primera instancia sea la forma más adecuada eh, algo que se le ha llamado también eh, la etiquetación empiezo a etiquetar a las personas una cosa es que yo denote un tipo de sintomatología que me evoque un tipo de trastorno o que me evoque una enfermedad lo cual no significa que sea cierto lo, por ello es que todo aquello que yo identifique, lo tengo que escribir, es recomendable, para después dárselo a aquel profesional y que verifique que lo que yo observé realmente sea cierto o a lo mejor era parte del shock en el que se encontraban las personas. Conclusiones anticipadas, es otra de las características de esta fatiga por compasión o desgaste emocional por empatía. Eh, a los que son educadores o tienen contacto con padres de familia, eh, son gerentes o simplemente tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposa tienen una relación conflictiva y resulta que el día, hoy, hoy por la noche, mañana por la mañana tienes esa junta importante, esa entrevista con padres de familia, esa reunión con tu jefe. Y estás pensando, y pensando, y pensando, y estás sacando conclusiones, y conclusiones. Y bueno, todo eso desgasta emocionalmente. Por ello, cuando llegas al momento de la reunión, ya tienes una realidad anticipada. Y si la cuestión era arreglar ese conflicto, tu disposición a escuchar no es la mejor. Su nombre lo dice, es un desgaste por la relación con la cual mantenemos con la persona en el día a día. En, una, en un organigrama no es el mismo desgaste el que está hasta abajo, el que está hasta arriba. Porque tú tienes que estar en contacto con todas las personas. Tampoco significa que tengas que sonreírle a todas. Mantener un momento de autocontrol, de autoconocimiento, de autoconfianza. Cuando doy el, el curso de primeros auxilios, aplico un test de inteligencia emocional. Tal vez para algunos puedan disentir sobre este concepto de inteligencia. Palabras más, palabras menos. Y es increíble cómo en ocasiones la persona puede tener... Eh, un nivel alto de lo que es autoconfianza y autocontrol y eh, la competencia de, eh, social es la más baja depende el cargo depende tu función tampoco una gráfica nos dice realmente que sea cierto por ello si con esto que voy diciendo o comentando Gerardo en concreto, ¿cómo puede ser una intervención o qué son los pasos básicos? Escuchar responsablemente. Escuchar, repito, no es que tu cara parezca de, de hierro o de piedra. Eh, es peligroso a sentir, es peligroso hacer un gesto. Es no recomendable porque eh, la persona que está en una situación, por ejemplo, aquella persona en crisis y que te pide un sacerdote te está hablando de la muerte te está hablando que posiblemente lo quieres despedirse entonces tu capacidad argumentativa lógica bajo presión debe ser óptima si sumamos a que no te enganches emocionalmente a que no te enganches cognitivamente recuerda que que somos producto de creencias y si las creencias que yo tengo arraigadas chocan con lo que yo voy a proporcionar de apoyo, cuidado, es un, es un semáforo que me dice, mejor que lo atienda otra persona. Transmitir aceptación, mostrarme como alguien abierto, como alguien con disposición, como alguien que, que va a estar disponible para la persona. Crear una atmósfera de confianza y empatía. Eh, se pare, eh, preguntas en algún... Miren, el hecho de estar un... te toca en el cine, la persona entra en crisis, se sofoca no empiezas a intervenir, eh, ya que está un poco mejor. ¿Te parece si nos desplazamos a un lugar eh, donde estés más tranquilo, donde estés mejor, donde te puedas sentar? Son preguntas que ningún manual te lo va a decir. Si no es la misma situación la que tú vas a, te, a tener que generar para el bienestar de los demás. Saber proporcionar información adecuada. Siempre trayendo en tu cartera, si no lo sabes de memoria, números de emergencia, números de personas que son profesionales en esta área para que los sepas canalizar de forma adecuada. Eh, si puedes llamar, por ejemplo, aquí en México, existen 911, pero es como un de grandote. Tú llamas y de todos modos te canalizan al área correspondiente. En lo que te contestan o no, posiblemente le llames a esa persona que es diestra en este tipo de ámbitos y te brinde los primeros apoyos vía, este, ¿cómo se llama? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, es que les digo que hoy es el día porque algo, algo le pasó a mi computadora y se apagó. ¡Ja, entonces, eh, eso es lo padre, saber encontrar. Ahora, una vez que tenemos esta escucha responsable, porque creo que ustedes dejaron de ver la diapositiva, ¿verdad? Exactamente. Aunque si sí, algo le pasó a mi computadora, ¿eh? quién sabe. Bueno, <risa> les digo, les digo que eh, lo bueno es que nos dedicamos a esto, si no yo hubiera entrado en crisis. <risa> <risa> <risa> eh, y prácticamente, eh, por ejemplo, te toca una crisis en la calle. Por lo regular va a estar la bola de chismosos que van a, a rodearte. Y, y que no van a apoyarte. Ahí tienes que tener voz de mando. Hey, el de la chamarra roja, ¿puedes llamar a emergencias, por favor? Hey, el de la chamarra azul, ¿me prestas tu chamarra? ¿O puedes darme algo para apoyarle la cabeza en el piso? Tienes que estar eh, con tanta disposición... Y tienes que tener una capacidad de observación eh, impresionante. Debes de saber, ah, estoy ubicado en esta calle. Ey, el de los lentes, ¿me puedes decir en dónde estamos ubicados? Y habla emergencias y, y di esta ubicación. Eh, por favor, ya, ya, ya se comunicaron con emergencias. En ti recae esa responsabilidad de la optimización del tiempo. Y digo, si las personas que van a estar rodeando en algún momento, eh, la mayoría, pues, son observadores y que no hacen nada, pues, ponlos a trabajar. Eh, tomar en consideración el tiempo de respuesta. ¿A qué me refiero? Acabo de decir que es eh, de vital importancia decirle a la persona si, si tiene algún tipo de padecimiento que me tenga que decir. Algo que yo he identificado en mi experiencia, sobre todo, les digo por el tiempo de respuesta. Eh, Oye, ¿padeces tú de crisis de ansiedad? Si la persona te dice que sí, en mi experiencia he visto que una técnica es cuando le, que, que, que la persona le va a ir diciendo, a ver, vamos a respirar para tranquilizarme. Ahorita y que eh, la ansiedad se baje. Y puede que sea funcional. Pero este tipo de personas que, que sufren de ansiedad crónica es recomendable no decirle, a ver, respira profundamente porque todo su cuerpo se va a contraer, las manos van a quedar así ¿okay? y e, irónicamente va a entrar más en, en ansiedad porque la, la forma que está entrando el oxígeno al cerebro, a los pulmones no es la más adecuada en otras, requiero tal vez hablar un poco igual de rápido que la persona. Oye, ya, ya sé que estás un poco en crisis, sin embargo te pido que en este momento me puedas atender de forma adecuada, porque si no, si, si, si se están dando cuenta de lo que estoy haciendo, mi ritmo empieza a ser elevado, lo bajo, elevado, al subo, bajo, subo, bajo. Parece increíble, si la persona está de pie y está como temblando, Empezar tú a saltar, a hacer esto. Eh, ¿Por qué? Porque es tener un nivel de frecuencia y poco a poco vas dejando de saltar para que la persona se vaya empatizando contigo. Mirarlo a los ojos. Era de recomendable abrazarlo, tomarlo de las manos? Si la persona te lo permite. En ese momento la persona está en un estado de shock y recuerda que uno de los objetivos primordiales es eh, bajar el índice de mortalidad. Oye, ¿me puedo acercar? Sobre todo si la persona tiene en su mano algún, algún objeto, y que este objeto es cortante, punto, punto cortante, más si es un arma de fuego. Por ello, decía, el tiempo de respuesta debe ser el más adecuado. Saber identificar la zona en la que estoy, saber pedir la información adecuada evitar decir oye mañana va a estar mejor todo mañana vas a amanecer bien lo más seguro es que hoy en la noche en tu casa eh, vas a llegar a tu casa repito eso no se puede hacer hasta aquí de lo que voy comentando quién tiene alguna duda o pregunta por favor ¿Nadie? Pueden abrir no, sus micrófonos y sí. consultarle. ¿eh? Gracias. Todo está claro por acá. Yo sí quería, ver. ¿tú nos vas a regalar la presentación de pronto que estás trabajando? Mira, esta es una presentación muy sencilla. Te puedo decir que seis horas, ocho horas de capacitación. La hice en cuántos slides, seis no es, no es la información completa. Eh, aquí eh, lo que podemos hacer es que si alguien está interesado en obtener esta capacitación, bueno, pues ya, ya, ya a través de Hugo podemos eh, generar un curso para que se tenga de toda la información completa y, y pues tal vez los que vivimos aquí en la Ciudad de México nos reunimos los que no, eh, vía plataforma, tal vez no es lo más adecuado por, por el contacto físico, sin embargo, pues es lo, lo, lo óptimo y lo que tenemos en el momento. Eh, yo puedo enviarles esta diapositiva, no hay ningún problema, no obstante, repito, eh, tal vez te diga mucho y tal vez no te diga nada, por mí no hay ningún problema, eh, puedes contar con ella, como diría Hugo, vos contar con ella. <risa> Eh, ¿Puedes contar? ¿Algún? ¿Cómo, Hugo? ¿Puedes contar con ella? ¿Puedes contar con ella? Ah, <risa> el eh, Algo que hasta aquí tengan duda, de verdad, porque si no me voy a sentir como el profe que pregunta, ¿todo está bien? Y hay un silencio absoluto. Entonces ya no sé si quieren que me calle o en verdad todo estuvo bien. Sí, a ver, <coughs> que Carolina había dicho de, digamos, quiero chequear esto porque me quedó la duda, ¿sí? sí Carmen había dicho Ajá. que era eh, Master PNL, y vos hace un rato, Gerardo, hoy estabas hablando esto de, primero, ponerte al ritmo de la persona que tenés adelante, ¿viste cuando hacías esto, estos movimientos de, como que estabas saltando? Sí. Y después, poco a poco, ibas bajando la velocidad hasta lograr que la persona estuviese un poco más tranquila. Sí, puede ser una técnica, repito, puede ser una técnica. Sí, sí. Todo te resulta en el momento en que lo aplicas. Si ves que empiezas a saltar, si ves que empiezas a hablar demasiado rápido y te pido que por favor no me pongas atención, porque en este momento yo soy la persona que va a estar apoyándote adecuadamente. Si te dijera que por favor bajaras tu nivel, ¿sí ¿me explicó? No obstante, haciéndolo, ves que la persona no lo hace, digo, hay que saber improvisar. Y saber improvisar de forma adecuada con los conocimientos adecuados normalmente decimos, mande, aquí en México, mande, mande, mande. Eh, y el mande, recordemos que es un imperativo. una A ver, dime, ordéname lo que voy a hacer. A la persona que estamos interviniendo eh, en crisis, eh, como primeros auxilios psicológicos, hay que emplear el dime, dime por favor, dime en qué te puedo apoyar dime dime dime disposición tener a disposición y escuchar eh, se recomienda reforzarlo llevándose la mano al oído dime en qué te puedo escuchar estoy aquí para apoyarte eh, recordemos ahora cuando te dan este tipo de cursos qué padre si en algún momento tú apoyas y la persona escucha de siente, olfatea, es decir, tiene sus cinco sentidos funcionales. Es muy distinto cuando tienes una persona que es invidente. es una persona que, no, ahorita que, que nos pasó, ¿no? Y que les escribía, pues si quieren lo hago por escrito. Eh, vamos, requieres tener esta capacidad y por ello la mejor improvisación es la que más se planea. Es decir, entre más capacitado y más documentado estés, vas a poder tener una mejor de improvisación. Otra. Empleamos en ocasiones mucho la palabra pero. Pero. Oye, eh, te, te, te voy a ayudar. Pero, déjame decirte. Pero, pero, pero. Recordemos que el cerebro va a detectar lo que sigue después del pero. No lo antes. Por ello, es recomendable emplear conectores lógicos como, aunque, no obstante, sin embargo. Y esos, aquellos que se dedican a, o son coaches, eh, perfectamente saben a lo que me estoy refiriendo. Si aplicamos alguna herramienta de, de coaching, lo mejor es saber emplear las preguntas adecuadas. Más que preguntas poderosas. A veces nos dicen... Preguntas poderosas, preguntas poderosas. En este caso, yo, yo sí hago una pequeña desviación. No es la pregunta poderosa, sino la pregunta adecuada. A veces es el silencio adecuado, el toque adecuado. La, decía Gerardo, ¿puedo tocar a una persona? Depende, porque hay que preservar nuestra propia vida si vemos un riesgo. No obstante, la persona... Una vez que sabe que tú estás para la persona, brinca a ti, te agarra de tal modo, te abraza de tal modo, que, que requieres apoyo para que te la quiten. Y entonces calmarla. También es recomendable decir, en lugar de decir, ¿en qué te puedo apoyar? Dime, ¿en qué, eh, ¿en qué te puedo ayudar? Dime, ¿en qué te puedo apoyar? Eh, ¿Qué es lo que requieres? en lugar de decir qué es lo que necesitas. Hasta aquí, eh, amigos, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario que quieran hacer? Eh, Gerardo, como tú decías, lo más importante es la observación y las preguntas adecuadas. Eh, como bien decías, eh, depende de la persona a quien vamos a auxiliar. Si no, Exacto. La fortaleza. Y, y, y además la precisión de la pregunta, mejor hazte un lado. Sí, efectivamente. Por eso algo que yo les comparto. Normalmente lo que he visto en los cursos de primeros auxilios, y algunos muy buenos, eh, se enfocan mucho en las técnicas. Eh, en las técnicas. A ver, vamos a decir a la persona que respire, vamos a decir, a, eh, ¿cómo generas las preguntas? Debes de fijarte en esto. Y algo que yo estuve observando en estos años, por eso lo decía, eh, cuidado con proyectarme. Porque si en ese momento yo siento que me estoy proyectando, que me está llegando en lo profundo, lo que me están compartiendo, como bien lo decías, la pregunta que yo genere, tal vez no sea una pregunta para el otro, sea una pregunta para mí. Una pregunta que yo no me contesté en su debido momento. Por ello es, eh, repite, es importante conocerse y autoconocerse. Eh, eh, hago un pequeño ejercicio, si me lo permiten. ¿Me lo permiten hacer? Sí, claro. Eh, puede ser que sea muy burdo, lo van a ver así. Sin embargo, yo, yo ya lo he piloteado casi con más de mil personas y hasta el momento me ha funcionado. ¿Tienen con, con qué anotar? Un minuto. Si no tienen con qué anotar, entonces nomás les pido que recuerden la respuesta. Yo ya estoy. Bien. ¿Ya están todos? Díganme que sí o díganme listo? que no. ¿Lista? ¿Listos? ¿Listos? Ahora. Lista. Imagínense que este... Terminando la conferencia que estamos haciendo ahorita, este, este compartir, pues es nuestro, nuestro último día aquí en este planeta, y nos vamos al cielo, o al infierno, a donde nos tengamos que ir, ¿vale? Y te ofrecen regresar en forma de animal. Es rapidísimo, ¿eh? Rapid, yo no los estoy viendo, así que tengo que confiar en ustedes. Rapidísimo. Si, si ves que te tomó más de tres segundos escribir, ya no le escribas, ya estás sesgado. Eh, ¿Qué te dicen? Oye, ¿en qué forma de animal vos, de, como dice Hugo, vos deseas regresar? Rápido, escríbanlo. ¿Ya le escribieron? Niños, ¿ya le escribieron? Ya, sí. perfecto. Ok. Y Listo. luego te dicen, ¿qué crees? Ese animal se nos acaba de ir. ¿Qué animal escoges por segunda vez? Rapidísimo. ¿Listo. ¿Ya niños? Okay. Listo, señorito. ¡Ay, ah, gracias! <risa> y te dicen, ¿qué crees? Ese otro animal se nos acaba de ir. Pero como bien le aprendo a Hugo, vos no te frustras. Porque entonces te dan la oportunidad de ya elegir otro animal, un insecto, un objeto de la naturaleza, lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras. Una montaña, el árbol, un pedazo de estiércol, no sé, lo que tú quieras. Rapidísimo, elige lo que tú quieres. Vientos. Ya estoy, che. Ya, no, si te estoy aprendiendo, Hugo, ¿eh? ¿Quién... Pues... Pues lo bien que haces. ¿Quién gusta compartir lo que escribió? Yo, Carolina. ¿Quién es yo? Caro, a ver. Antes Escribí de que primer... lo, comparta, antes de lo que compartas, Caro. La primera pregunta puede responder al cómo creo ser. ¿Sale? Sí. segunda pregunta puede responder a cómo... Creo, me ven los demás. Ajá. Es, esa risa. Tercera pregunta. ¿Cómo creo ser en realidad? Ah, chévere. Eso. Ahora sí, ¿gustas continuar con tu participación, Caro? Hágale, hágale. ¡Bien! Entonces, soy, me, ah, no, creo que soy un perro. Tú tú, tú dices, y perro después. Perro, luego oso Ajá. y luego cascada. Ay, qué padre, la última está muy bonita, ¿eh? Sí, me encanta y me identifico. Exactamente. Por lo tanto, si yo tuviera a Carolina de, de mi amiga, de seguro es una amiga completamente fiel, amable, bondadosa, sabe escuchar. ¿Cuál dijiste, perro, y cuál más? Oso, oso, algún tipo de oso en especial. Pues pensé como en panda. Ah, ok, padrísimo. Eh, te gusta estar con, rodeado de personas, como te gusta tener tus momentos solos, eh, sí. aunque te gusta tener momentos de trayectoria personal, así como, como aquel oso que va caminando hacia lo alto para el salmón, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Momentos de internación pudiera ser aquellas, eh, no, no solamente como el root detention en las escuelas, sino, sino, a ver, espérame, requiero ahorita darme un tiempo para mí misma, requiero un tiempo de pensar, a, a diferencia si tú hubieras puesto mariposa, tal vez de transformación, tal vez lo que no requiere es una, es una transformación tan profunda, sino decir, perfecto, ya tuve mis cinco minutos, entonces empiezo a moverme, cuando a ti te ven como oso, Carolina, eres impresionante, porque entonces te paras en tus dos patas y ruges de tal forma que dices, ¡ay, güey, Así decimos, ¿no? Sí. Tan chiquita que se ve, pero ya veo lo grande que es. Sí. Y una cascada es padrísima porque eh, da fuerza y potencia, y depende de la cascada. No es sí. la misma cascada que nace de un rachuelo a la cascada del Niágara. Ajá. Y aquí la y, y elegiste algo muy bonito, muy padre, porque la cascada la podemos ver de diferentes formas, desde cómo nace hacia dónde baja, sobre todo es la altura de la cascada. Sí, es decir, a ti no te importa la altura, brincar desde lo alto, no te importa. Porque al sí. fin y al cabo vas a, vas a aterrizar en tus cuatro patas de oso. Y vas a <ríe> sí. tener la intuición de ese perro para decir hacia dónde quieres llegar. Eh, la intuición de ese perro de decir, estoy percibiendo o escuchando algo que, que no lo escucha cualquiera. Recuerda que el perro escucha frecuencias que el ser humano no las detecta, ¿no? Sí. Por lo tanto, tu nivel de intuición siento y percibo que es más un poco más desarrollado que el resto de los mortales. ¿no? Tal vez la experiencia te ha hecho así. Y ya hasta aquí le paro, porque si no, aparece la intervención de coaching. Muchísimas sí. gracias, estuvo genial. Gracias, gracias, gracias. Gerardo, a ver, si, el, si el, la primera elección es Ajá. cómo creo ser. Ajá. ¿sí? La segunda es cómo me ven. ¿Cómo creo? No, no es cómo me ven. Cómo creo me ven los demás. Cómo creo me ven. Y la tercera y a su vez es cómo relacionaste con, perdón, ¿sí? Y la tercera es cómo creo ser en realidad. Bien. Sí, la, del, la la segunda, aparte de cómo creo que me ven, vos la relacionaste con la intuición. No. Es. Para para Carolina Claro, pero a eso, a eso iba la pregunta, es, Ajá. ¿la relación de las, del segundo nombre es con la intuición por el animal que eligió o porque corresponde la intuición al, a la segunda opción que uno encuentra? Por el animal que escogió. Ok, perfecto. Por eso se relaciona más con el perro. Está bien, está bien. Era, okay. era mi duda, no sabía si... ¿La intuición correspondía simplemente a la segunda elección o era por la, porque justo coincidió, perdón, que como es, había elegido el perro, el perro simboliza la intuición, digamos. Porque... Exactamente, y no hablo de arquetipos junguianos, ¿eh? créanlo, no tiene nada que ver con eso. Eh, simple y sencillamente es una prueba que yo he piloteado y me ha dado resultado. ¿Por qué? Cuando estás haciendo una intervención eh, primeros auxilios psicológicos, los que son coaches o terapeutas aquí que están escuchando, Recuerden que cuando yo estoy mencionando, ah, es que yo, fíjate que mi papá pues, siempre me quería, ¿no? Y entonces mi, mi papá siempre este, estaba dispuesto por mí. O sea, siempre hago, entonces el papá empieza a ser una figura clave en, en aquello que estoy escuchando y observando. Si además cada vez que hablo del papá me, da como son, me rasco la cabeza, como primer interveniente en primeros auxilios psicológicos, Tal vez no diga nada, tal vez diga mucho, en mi registro se lo doy al profesional para que después él lo intervenga de forma terapéutica. Y a lo mejor trae un, una bronca, un trastorno, una enfermedad, no lo sé. Eh, de primera instancia, si tenemos más conocimiento lo podemos detectar. Eh, cuando yo hago un, una intervención y si lo permite, eh, a veces hago esta dinámica en las personas, incluso en crisis, y me da mucha información. Claro, a lo mejor tal vez la puedo dominar un poco, tal vez sé cómo hacerla, y aún así corro en riesgo de que al mejor cazador se le vaya la liebre, de que en algún momento no me dé la información que estoy esperando. Sin embargo, Carolina, de todo lo que dije, algo estoy equivocado, yo creo que le atinaste al ciento por ciento. ¡Sas! Me debes un helado, una cerveza y unas salitas. Los es demás más, se sí. quedaron callados. Es más, fíjate que Gerardo te acaba de pedir una cosa por cada una de las opciones que diste. Obvio, sí, no tres. Me <risa> sí, abusaron, te no sé. <risa> bueno, no sé si qué abusado o qué abusivo, Gerardo. Super. Las dos, las dos. Y, y, y amigos, ya, ya hay para ir cerrando todo esto. Eh, como, siempre lo, como siempre lo decimos, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eh, hoy en día... Aquí en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social me ha dado el aval como otros cursos que les compartí, el de coaching educativo, el de un jurídico que tengo para maestros, uno de habilidades emocionales que yo le he llamado arquitectura cognitiva y emocional, donde ahí mezclo muchas cosas, incluso ahí vemos algo de risoterapia incluso, y clown. Y eh, es algo que, que dices, bueno, para empresas, para escuelas, incluso de forma particular, se otorga este documento y donde siempre les digo al finalizar el curso, eh, si presumes, me da mucho gusto que lo presumas, sin embargo, prefiero que no lo presumas tanto, sino que lo hagas. Porque de ti depende el que una persona genere un estilo de vida después de un momento, de un, después de una situación emocional, después de estar en un estado. Ahora, creo que me estaba faltando algo. Podemos dar primeros, y si no me explico de forma adecuada, me lo hacen saber, por favor. Podemos brindar primeros auxilios psicológicos por un estado emocional en el que se encuentra la persona posiblemente leve o muy grave de allí que no podemos juzgar que hay solo porque se ahogó su pez el día de ayer ya está así tal vez para ti sea exagerado lo que siente para ti pero para la persona no por ejemplo eh, Escuchaba a una persona el día de ayer, que dijo, tengo una situación con mi hijo y la mascota de mi hijo duró tiempo con él y hace poco la fuimos a dormir. Tres veces esta persona me dijo, la fuimos a dormir. Para mí fue muy significativo, porque jamás dijo se murió. Entonces, pudiera ser que la persona, por la situación de su hijo, no se atreva a decir realmente se murió, o porque tal vez no le gusta de forma personal esa palabra. No lo sé, hasta no escuchar a la persona. Sin embargo, cuando empiezo a preguntarle más cosas, porque para mí fue importante saber por qué dice dormir y no murió, me empieza a relatar ciertas pérdidas que ha habido en su vida. Luego entonces, empiezo a vincular y digo, ah, ok, tal vez por eso no dices morir, sino dormir. Si hasta el momento lo que me estoy explicando... Si, si, si la persona en ese momento en que me lo dijo, yo lo hubiese tenido enfrente, tal vez dijera, ah, hasta el momento es un primer apoyo psicológico, hasta ahí. Si la persona empieza con otro tipo de sintomatología, como llanto severo, eh, una ambivalencia o disociación cognitiva, eh, empieza a hablar de forma agresiva, a levantarse, por eso les dije que en imitaciones hay que, hay que brincar, a, a combinar ciertas emociones, pasa como de la alegría, el llanto, la tristeza, entonces posiblemente esa persona esté entrando en un estado de crisis. Luego entonces... Ya mi primer apoyo psicológico también se convierte en una intervención en crisis. Gerardo, entonces, ¿lo que has explicado sirve para las dos cosas? Sí, efectivamente, sirve. ¿Por qué? Empiezo a contener, empiezo a establecer mayor comunicación empática, mayor asertividad. Y todo este tipo de conocimientos previos que ya he compartido son de vital importancia para que la crisis de la persona mantenerla y si ya no la puedo bajar, por lo menos que ya no crezca y en ese momento pedir apoyo. Si estando en crisis veo que la persona empieza a convulsionar, se empieza a morder la lengua, empieza... a a retraer todo su cuerpo, obviamente tengo que mandar pedir apoyo de inmediato médico a emergencias y, y tengo que tener esta capacidad de observación, de registro para cuando llegue la ambulancia, llegue el especialista a decir aproximadamente a las cinco horas esta persona refirió esto cuando estábamos hablando de, de, de, de, de, de que había dormido a su perro después me hizo referencia a momentos de pérdidas en su familia y empezó a, a, a llorar de forma muy fuerte. Eh, empezó incluso a gritar, empezó a manotear y en ese momento eh, vi que este, las pupilas empezaron a dilatar o se cayó y empezó a entrar en shock, a convulsionar. Todo eso es importante. Si la persona se nos va, o sea, y cuando digo se nos va, es que hay un síncope, lo que comúnmente conocemos como desmayo, si tienes esta capacitación en primeros auxilios, una forma de ver que no hay una, un autochantaje emocional, ahí donde eh, está el tórax, a veces se le aprieta con el nudillo, es pues un dolor muy fuerte. Si la persona reacciona de inmediato, pues es que, vamos, lo que está buscando es atención. Pero si no reacciona, pues me queda claro que entonces hay que estar, eh, ya, ya a, dar, a lo mejor hasta darle a RCP, ¿no? Eh, a lo, y a lo que voy con todo esto es, por eso es, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. Porque repito, se pueden quedar solamente así, como primeros apoyos psicológicos. Si entran shock, ya hay que hacer una intervención en crisis. Los que nos dedicamos a dar coaching, es importante este tipo de capacitación, porque dependiendo de la escuela que hemos recibido de coaching y aún siendo psicólogos ¿eh? Es verdad, aún siendo psicólogos, eh, no por ser psicólogos significa que que, este, que tenemos es, es, esa preparación. Eh, este tipo de capacitación de información es de vital importancia porque en el uno a uno Alguna palabra que detonemos, en ocasiones presionamos tal vez un poquito más y pum, puede desencadenar una crisis y hay que contenerla. Y normalmente tal vez podríamos brindar los primeros auxilios psicológicos, sin embargo, intervenir en crisis ya es otra, eh, otro tipo de estrategias y de herramientas para poderlo calmar o para solicitar los apoyos pertinentes. Hasta aquí, ¿hay algún otro tipo de pregunta o duda? Una preguntita, Gerardo. Sí, ¿quién es Carolina otra vez? ¿o qué? Sí, Carolina, sí, gracias. Ah, okay. Sin miedo, eh, Carol, eh, sin miedo. Gracias. Eh, una situación que ocurrió, yo no estaba, sí pero sí fue en mi, en mi institución educativa. Y es que Ajá. un estudiante tuvo un cuadro y él comenzó a darse con las paredes, o sea, fue algo bastante agresivo. La pregunta Ajá. es: en esos casos donde la persona está ya en la acción, eh, pues haciéndose daño y queriendo hacer daño en su, en su contexto, ¿cuál es el modo de operar? Obviamente, rápidamente llamar a las autoridades, pero mientras llegan, sí me hago entender cuál es esa reacción que yo puedo tomar en ese momento. Mira, eh, si estás frente a clase en ese momento tú como maestra ya se está lesionando la persona. ¿Se ¿Sí me explicó? Y recuerda que uno de los objetivos es reducir la, la mortalidad y prevalecer la, la, la vida. No te queda otra tal vez más que abrazarlo y contenerlo. Es aquí donde si mi corpulencia tal vez no es como la de la persona, puede que yo esté en riesgo. Y en ese momento pido apoyo y les digo, a ver, ustedes dos, por favor, levántense y lo vamos a sostener de este modo. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Y, y, y a lo mejor, si se está dando de golpes contra la pared, la primera instancia es abrazarlo por detrás, que mi cabeza no esté detrás de la nuca de la de él, porque entonces él va a hacer la cabeza hacia atrás y me va a destrozar la nariz. Sí. ¿Qué? Entonces... Eh, en ocasiones es recomendable hasta ponerlo en el piso y contenerlo ahí, ahí. Uh -huh. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Tú has de medir como 1.50, 1,60, Caro? Uno, 1.72. Uno oh, no, uno 1.72. Uno ah, tú sí podrías. <ríe> sí. Pero no por tu estatura, sino porque eres oso. Ah, ya, sí, listo, <ríe> solucionado. ¿Se me explicó? Sí, sí, así es. O sea, no te conozco personalmente, sin embargo, por estas referencias que me has dado, tendrías la fortaleza incluso tal vez física de poder hacerlo, uh -huh. ¿ok? Sí, así es. Porque es como te ven los demás. Entonces, sí. aquí, aquí lo único cuando se hace ya en vivo, ante este tipo de circunstancias es, a ver, lo vamos a abrazar de este modo, ¿no? Y es donde los manuales que tú podrás consultar en las redes, no te dicen. Sí. Y te lo digo por experiencia. Yo incluso abracé a alguien más pequeñito que yo y me dio un trancazo en la cabeza. Ok. Entonces donde dices, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, cómo hay, hay que ponerse? ¿no? Entonces, sí. y más en una institución educativa, donde el bien jurídico tutelado es salvaguardar la integridad de los estudiantes. No sé de qué nivel sea. Cuando es superior, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero si es educación básica, pues de inmediato tengo que contener a la persona o, o para, para sostenerla y que ya no se siga autolesionando. Porque si no, entonces puede que hasta jurídicamente yo tengo una responsabilidad, ¿no? Sí, Gerardo, esto? muchísimas gracias. Excelente, gracias. No, de que, de que alguien más... Chicos, se va a cerrar la feria del tarot. Alguien más <risa> nadie tiene ninguna duda o consulta o pregunta para Gerardo. No, perfecto, no te escucho, William. No, que no hay duda, no hay dudas que pensar y procesar con base okay. en percepción. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Rebe, ¿sigues viva? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ok. Es que decía que en el caso de preescolar es mucho más complejo, porque efectivamente, como lo acabas de decir ahorita, los protocolos de actuación para que podamos tocar a un pequeño, agarrarlo, tomarlo, pues eso implica a los docentes un gran problema. Más que nada, eh, confrontar esto con los padres de familia, porque lejos de agradecer una ayuda, pues eh, voltean la situación, ¿no? Fíjate, Rebeca, eh, uh -huh. respondo como, me atrevo a decir eh, no agua Te respondo como, como terapeuta en este sentido y como abogado. Y como abogado especialista en el ámbito educativo. Sí. sí. Así. Tomarla, Efectivamente, a nivel preescolar puede resultar complejo. ¿Qué se recomienda? Primero, que todos los profesores reciban capacitación sobre ámbito jurídico y sobre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Y paralelamente citar a los papás que sé que luego no van eh, y, y brindarles también este tipo de capacitación decirles sus profesores ya están capacitados en esto y es ahí donde vemos todas las ambivalencias a la que un docente puede estar expuesto ¿Por qué? no sé si tú en tu preescolar tengas alguien con barreras de aprendizaje o educación especial porque hasta eso es, es, es, son las variantes. Eh, vamos a poner a alguien, un, un chico que tiene Asperger, ¿vamos bien? Ajá, sí. Recuerda que el Asperger llega algo que lo detone y normalmente corren por todos lados, gritan y hasta pueden pegarle a alguien. Sí. Obviamente si el papá te entera que tiene Asperger, voy de acuerdo, pero si no, en ese sentido... ¿Qué vas a hacer para que ya no esté golpeando al niño? Lo vas a agarrar y lo vas a contener. Y a veces la contención es bastante fuerte este, uh -huh. para que ya no eh, se salga de control. El niño te va a empezar a gritar, incluso puede que te patalee, te muerda, hasta uh -huh. que te calme. ¿Ok? Jurídicamente, sí. Tal vez si, vas, si es que el papá se queja, tendrías que responder ante una autoridad. Y como abogado te digo, prefiero responder el decir que supe intervenir, tengo el conocimiento adecuado por protección del propio menor y para resguardar a los demás, a que después se te acuse de negligencia y omisión por no haberlo protegido. ¿Se ¿Sí me explico? Ah, ok, sí. O sea, ¿es preferible eso? Uh -huh. a, a, a decir este pues yo me fui no uh -huh. o es sea, mejor dejé que golpeara a todos los niños es no ser. o sea no sabes por qué porque ante todo es resguardar al niño y este y obviamente como también los papás recibieron capacitación yo recibí capacitación entonces aquí combina las dos cosas no lo, lo psicológico con lo jurídico. Y como abogado y especialista en este tema, te diría, prefiero defenderte y decir, mira, la maestra hizo lo que hizo por esto. Ajá. He explicado decir, pues la maestra no hizo nada, ¿no? Claro. Es, es eso es a lo que voy a relojar. Ok. No, pues muchísimas gracias porque sí me da mucha luz. Efectivamente tenemos unos pequeños con esta situación de... Eh, estar agrediendo a los compañeros, pero así como dices, lo le llama a uno y él se echa a correr, le se va por todos lados, agarra las piedras, avienta y demás, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahí, ahí, ahí es buena pregunta a los papás, eh, a los papás de, de, de este chico, por ejemplo, ¿no? Oigan, ¿ustedes han tenido algún tipo de capacitación, información sobre primeros auxilios psicológicos para saber contener o, o que nos pueda proporcionar para saber colaborar con ustedes hacia su hijo? Si te dicen que sí, ah bueno, nos puede decir en dónde lo tomó, quién lo hizo, o puede venir a mostrarnos a los maestros cómo hacerlo. ¿Sí me explicó? Que te no. digan que no. Ah, ok, entonces, ¿qué les parece si juntos buscamos quién nos pueda apoyar para que nos diga qué, qué podemos hacer, no? Para ante una situación de estas, ni ustedes estén enojados y si nosotros sabemos responder. Aquí es lo que llamamos una cultura de la prevención. Lo mismo sucede cuando estamos dando una terapia, un coaching, ¿no? Decía, qué padre que tengamos al, al paciente o al coach ideal, ¿no? Sí. Sin embargo, no sé si les ha tocado a los que dan coaching, pues que te llegue alguien con síndrome de Down, con algún tipo de personalidad múltiple, o, o que se te diga la mamá que puede sufrir convulsión en estos momentos, este... Vamos, o sea, eh, por eso es que este tipo de, de preparación eh, uh -huh. es, es recomendable para saber actuar, ¿no? Claro. Si no, me mejor decir, ¿sabe qué? De, de verdad, no es discriminación. Eh, yo como coach, como, coach, como, como facilitador, como terapeuta, uh -huh. no estoy capacitado para brindar el apoyo necesario. Lo canalizo con esta institución o con esta otra persona. Porque okay. si no, hasta también tenemos un riesgo jurídico. Uh -huh. A ver. Y claro, ¿Algún? gracias Gerardo. A ti, a ti, Rebe, y ya pronto creo que estaré en Toluca. Ajá. Sí. Este, ¿Alguien, me alguna para pregunta? recibirte. Sí, pues ojalá y se haga, pero ahí estaremos chismeando con el equipo. ¿Alguna sí. otra pregunta más? Este, Tere. Eh, eh, no, yo creo ahí? que está eh, nada más para retroalimentar aquí. Yo creo que importantísimo en la primera junta que tienes con padres de familia, sí hacerles la aclaración de qué tan capacitado está tu personal para tener este tipo de intervención en caso dado. Eh, nosotros en el colegio sí hacemos que nuestros padres conozcan la capacidad de cada uno de nosotros, hasta dónde podemos llegar y además eh, justo jurídicamente hacerlos firmar un documento donde ellos están eh, de acuerdo con la información que les está brindando para un eh, caso de prevención, ¿no? No, no no que se llegue a hacer, ¿no? Pero yo se me hace muy adecuado tener a los papás desde un principio informados para evitar eh, este tipo de, de, de mala información o los papás que, que se lleguen a quitar Exactamente, Mari. Eh, es muy importante incluso, si hablamos de una institución educativa, tomar en cuenta el contrato de prestación de servicio el reglamento docente, el reglamento interno de la escuela, y sobre todo, cómo están establecidas las medidas disciplinarias hacia los chicos. Eh, recordemos que cada país tiene su propio sistema educativo, y algo que yo me he dado cuenta en algunos países es de que eh, hay países que te, en la medida de, va acorde con la edad y otros que dicen que va acorde con lo que hizo. Eh, hay que una pequeña disparidad, sin embargo, efectivamente, el que tú prendes ese, uh, ese respiro a los papás de que tu personal está capacitado en distintas áreas, ya dice mucho de una institución educativa para que los papás tengan confianza en, en que el profesor sabe responder de forma adecuada. Y eso no quita, como decía... Que ante una situación de emergencia, pues el más capacitado entra en shock, ¿no? Pero vamos, es de 10 maestros, uno. Los demás siguen actuando de la forma en que se les dio la capacitación. Efectivamente. Okay. efectivamente. Eh, pues la verdad es que muchas gracias por su apoyo, su tiempo. y si, ¿Algún otro comentario o, o algo que quieran decir? ¿Qué? Okay. este postre. Gerardo, muchísimas gracias, No, yo solamente agradecimientos a ti, a Hugo y a todos pues, por hacer este espacio posible, muchísimas gracias a todos y gracias Gerardo, muy claro, muy específico y muy a la práctica, porque lo que tú dices, encuentro no mucha información, pero no de la realidad con la que uno se encuentra en los momentos donde, donde debe, debe aplicarla, entonces muchísimas gracias a ti y a todos, gracias. Ok, ¿quién habló, Carolina? Sí, Carolina. Ah, ok, sí, okay. Muchas gracias, Caro, por la confianza y atreverte a compartir el cómo eres. <risas> ok, pues de verdad, muchas gracias. Gracias por haber esperado. Gracias por, por estar aquí. Y pues bueno, eh, ya, ya después con Hugo, a los que quieran ya el curso completo, ya Hugo les... Hola, Gerardo. ¿Cómo? Hola, Gerardo. ¿Quién habla? Te habla Lizbeth. Mira, recién puedo este comunicarme. Ah, ok, eh, a ver, dime. La última parte me interesó bastante. Estoy hablando okay. de Perú. Ok, dime Liz. La, la conferencia que has dado, me hubiera gustado participar, pero estaba, que no lograba ingresar del todo. Parece oh, que no, ha habido tempestad en Cusco y no, no podía ingresar de inmediato. Pero escuché la conferencia, le escuché a Carolina y interesante. Gracias. Gracias a ti y de verdad, este, no te apures, yo también tuve imprevistos y es lo que hablábamos, ¿no? Eh, algo que, que también les recomiendo chicos, desarrollen mucho su pensamiento divergente. Desarrollenlo, desarrollenlo, desarrollenlo comprense una cajita de, de galletas, de lo que ustedes quieran, dejen en su oficina, en su auto, no sé. Y, y piensen que son niños y esa cajita, ¿qué pudieran hacer con esa cajita, no? Eh, ¿Por qué? Porque en situaciones como estas, el pensamiento divergente es de vital importancia. Es pensar fuera de la caja, es saber improvisar, y, y a veces le damos mucho peso a lo racional, a lo cognitivo, y, y está bien. Eh, a los, han tenido hijos pequeños, tenemos hijos pequeños. Recordemos que la caja de cartón es, es un mundo para ellos, ¿no? Y, y en este sentido, lo mismo es cuando atendemos a una persona. Así que, pues, muchas gracias, Liz, por, por tu apoyo, tu intervención aquí, y el estar escuchando. Ya voy para allá, para, para Perú. Pues, pues ojalá me invites unos tacos ah sí encantada de recibir en Cusco Perú. Sí, porque Carolina ya está la cerveza el helado y la salita ajá sí sí interesante y muchas gracias este Hugo gracias. Eh, pues no sé algo más que quieras decir Hugo ya para finalizar eh, sí hay tantas cosas que tenemos en en aula, en el, este, con los alumnos, varios percances que ha habido, por ejemplo, eh, una alumna que tiene problemas de epilepsia, ¿no? Que se ha caído varias veces, se ha lastimado la cabeza, los labios, se muerde la lengua. Son Exacto. situaciones difíciles. Sí, hay por ejemplo, Liz, ¿eres Liz verdad todavía? Sí, sí. Ahí, por ejemplo, yo sí les diría, no sé si todo el profesorado ya tuvo capacitación en este tema, sino aquí, eh, por cultura de la prevención, incluso a nivel jurídico, es capacitar a los, a, a los profesores. Ahí la capacitación tiene una tonalidad, una, una información que no se le da a los papás. Se capacita a los papás y se capacita a los estudiantes. Para que los estudiantes, uno, no entren en shock o en crisis. Dos, en lugar de andar llevando información de lo que se hizo o no se hizo en el aula, en la escuela, sepan que es de vital importancia saber apoyar en esos momentos. Y la escuela ningun, no, no tenga esa etiquetación, de hay que, de, de que siempre pasan cosas a, que no saben cómo apoyar. Entonces... Es recomendable que hay también los estudiantes tengan este tipo de orientación. Y obvio, como vemos en coaching educativo, ¿no? no es lo mismo brindar información a los padres de familia, a los estudiantes, a otros. La, la información es cada quien en su, en su propio nivel. Pero muchas gracias, Liz, por eso. Y en lo que Nada, te puedas seguir gracias, apoyando, pues ya sabes, con gusto me puedes contactar. Ya, está bien. Gracias, Gerardo. Hugo, algún otro comentario, Hugo? Eh, no, ahí le estoy, eh, le estoy compartiendo un feedback eh, por pantalla, ustedes lo tienen para hacer como una votación, Es eh, simplemente calificar, o sea, calificar, eh, no, en realidad es darle un parecer de 1 a 10, qué es lo que, qué tal les pareció esta presentación, esta videoconferencia, qué tan útil les pareció. Eh, les agradecería que lo puedan, puedan votarlo. Y de esa forma vamos entre todos también viendo cómo ir mejorando esto. Eh, esto de las videoconferencias, los contenidos. O en, en, eh, para el caso a Gerardo, se lo voy a compartir para que él también tenga la posibilidad de tener, eh, acceder a este feedback de, de ustedes. Eh, Muchas gracias. Oye, Hugo, uno más, una pregunta. Sí, claro. No se califica en romano, ¿verdad? No. Porque hay, acá no hay romano, somos todos latinos. Es que, si no, es que si no vas a llegar al 10 y voy a ver por los taches. Exactamente, exactamente. Por eso lo hice solamente en, en, el, en, en castellano antiguo. Eh, ah, ok. No. Gracias, gracias. Ver, eh, los que, lo que sí les propongo también, digamos, más allá de que, que, que quieran hacer esa, esa puntuación sobre la conferencia, eh, que a partir de mañana, si ustedes quieren compartir, digamos, porque esto seguramente todo lo que dijo Gerardo, como también lo nombró William en un momento, es información para procesar. Con lo cual, los invito a todos a que, en el transcurso de los siguientes días, en el grupo de WhatsApp, puedan compartir qué cosas les apareció luego de procesar la información que les dio Gerardo, o preguntas, como dice Gerardo, digamos, él está a disposición incluso de contestar eh, lo que a ustedes se le, se le ocurra, lo pueden poner en el grupo porque, desde, desde mi mirada, por lo menos, es, cuanto más compartamos, todos al mismo tiempo nos estamos, eh, estamos adquiriendo información de otros que nos sirve a nosotros, y al mismo tiempo nos hace reflexionar a nosotros mismos con preguntas de otros, o con pensamientos de otros. Así que la invitación es, lo que se les ocurra que les que haya aparecido, o se hayan eh, preguntado en los siguientes días, lo compartan en el grupo, si quieren, obviamente. Gracias, genial.